Saludos y bienvenidos amigos a nuestro canal Leo Art Drawings. Aquí en nuestro canal arrancaremos con una serie de dibujos en 5 minutos. Vamos a tratar de hacer dibujos fáciles y rápidos para que eh, mejoremos cada día nuestro dibujo. Y para iniciar vamos a dibujar una tortuga super fácil. Muy bien, para hacer esta tortuga iniciamos con un semicírculo haciendo líneas continuas muy suaves sobre nuestro papel para que luego, como ya les he dicho en varias ocasiones, eh, no nos queden cicatrices en la hoja. Vamos a hacer un semicírculo, parece un óvalo, ¿sí? Y en este vamos a hacer la caparazón de nuestra tortuga. Luego vamos a eh, hacer lo que es la pancita, la barriguita y vamos a dejar unas cavidades, unas, eh, unos semicírculos en esta parte de aquí va a ser la pata trasera y vamos a ubicar para la pata delantera, ¿sí? Y completamos lo que es la barrillita, la panza de nuestra eh, tortuga. Muy bien. Para la cabeza. Vamos a pasar a la cabeza. Y en esta vamos a tratar de hacer una eh, espiral. Un estilo de espiral. En la cual eh, ubicaremos nuestro ojo. Hoy oh, bueno, creo que eh, los que dibujamos muy bien. O los que vemos muy bien creo que voy a necesitar gafas porque veo como borroso mentira no ese es el desenfoque del celular pero bueno se ve claramente el dibujo ahí parece como una oveja pero la vamos a organizar vamos a hacerle el ojo ahí en el inicio de esa espiral sí vamos a hacer por ahora un ojo pequeño pero luego lo voy a crecer más porque para que se vea más expresiva nuestra tortuguita luego de esto pasaremos Luego esto pasamos a la nariz, muy importante, es un animal, su un cervello, necesita respirar. Muy bien. Ahora vamos a hacer la boquita, la boquita pequeña, ¿sí? y luego vamos a pasar eh, a las patas. ¿sí? Este dibujo lo están viendo en tiempo eh, real, lo que me dibujé, lo que me demoré eh, haciendo este dibujo. Ya luego para lo que va a ser el delineado y el coloreado de nuestra tortuga si sí lo hice pues de manera eh, acelerada, acelerando el video porque la idea era que ustedes pudieran ver cómo podemos hacer un dibujo fácil bonito y que sea de manera rápida por ejemplo una tarea escolar ah, me pidieron una tortuguita en la escuela, estamos hablando de diferentes animales listo. aquí está el dibujo que tú puedes presentar no olviden, hay tortuguitas que tienen colita, yo voy a hacer una colita así que no puede aparecer como el conejo Nuestros animales pues normalmente traen pues, como una configuración por la naturaleza dada. Entonces vamos a hacerle las uñas, vamos a hacerles muchos bueno, muchos detalles para que eh, se parezcan al animal eh, que nosotros queremos. La pues, pata trasera, la pata trasera interna para que vean que está pues, en un lugar y vamos a completar con unos eh, hexagonales en la caparazón para que para darle como cierto volumen esta es una caricatura de una eh, tortuga y bueno amigos ya vamos terminando nuestro boceto inicial recuerden iniciar con lápiz yo lo hago siempre porque me gusta pues que al final mi dibujo quede perfecto, quede muy bueno y ya en vamos a pasar entonces a lo que es el delineado yo utilizo este marcador acá en Colombia que se llama de Color ¿sí? es un marcador permanente y trae una punta gruesa y por el extremo opuesto trae una punta delgadita en este caso estamos utilizando la más gruesa porque vamos a querer que resalten mucho esas líneas ya borro el excedente del lápiz como pueden notar y paso a lo que es el, el, el coloreado, la aplicación del color utilizo diferentes gamas de verdes ¿sí? y voy a utilizar el eh, la combinación con amarillo ¿sí? eh, y ya así para terminar entonces eh, les recuerdo seguirse suscribiendo y a los amigos y amigas que no les está dejando o no les está llegando la notificación la solución es muy simple porque lo que tienen que hacer es cancelar la suscripción y volverse a suscribir y así les habilita la opción de ver las notificaciones y eh, darle me gusta a estos videos y comentarlos. La idea es que sigamos compartiendo todo este contenido para aprender y divertirnos con el arte. Muy bien, no siendo más, yo los dejo con la terminación de este video y recuerden que les dejo un fuerte abrazo y sigasen cuidando, por favor. Chao, chao.